Ya, bueno, como es, de, no sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, sí licenciado. se le escucha, licenciado. Sí, se le escucha. Muchas gracias. Bien, vamos a proceder a compartir la pantalla. Bien, como es de su conocimiento, pues eh, el motivo de esta reunión es con el fin de compartir el proceso de formación de centros de trabajo, que es la práctica estudiantil que los chicos deben cumplir como requisito previo para obtener el, el título de bachiller técnico en las dos especialidades. Aquí tenemos las dos especialidades, que es informática y contabilidad. Entonces, eh, ese es el fin de, de esta reunión. Ya, como ustedes tienen conocimiento, eh, la guía o la, el, el Ministerio de Educación, a través de eh, la formación del de centro de trabajo y a través del departamento de currículo, eh, implementa este bachillerato técnico con la finalidad de que los estudiantes eh, de alguna forma se vinculen a la, al tema laboral, ¿sí? Desde las aulas, pues, ya vayan un poquito relacionándose en el tema laboral de, de la empresa. En sí, eh, la formación de centros de trabajo, el fin es de, de que el estudiante, una vez que haya cumplido el ciclo de bachillerato, al tercero de bachillerato, va a cumplir estas 160 horas laborables con la finalidad de eh, un poquito involucrarse en el mundo laboral. Sí, esa es la orientación y en sí el sentido del bachillerato técnico y obviamente el sentido del módulo de formación de centros de trabajo. Ya, como ustedes pueden observar, aquí en, en color rojo dice que está constituido por un conjunto de eh, actividades formativas productivas, ¿sí? Como es el caso, pues hay algunas instituciones que también tienen unidades de producción dentro de la institución y ellos hacen una um, práctica de unidad de producción. Y en el caso nuestro, pues como somos bachillerato técnico en servicios, ¿sí? Eh, básicamente nos vamos a enfrascar en la que es las actividades formativas del estudiante, ¿sí? Para esto, pues, el tiempo determinado en este desarrollo del FCT son 160 horas reloj que en este caso se, el estudiante tiene que cumplir, como dice ahí, previo eh, en la entidad colaboradora que viene a ser la empresa, la empresa que eh, donde va a escoger el estudiante conjuntamente con el padre de familia y si es que obviamente no escoge, pues... Eh, el docente técnico le va, el coordinador técnico le va a ayudar a seleccionar esta empresa. Ahí es donde se va a desarrollar. A esta se le conoce como entidad receptora o colaboradora para poder obtener el requisito de las 160 horas, ¿sí? Espérenme un ratito que están ingresando bastantes papitos. Voy a ver si luego ingrese. Ya. Como en este caso, el, la formación de centros de trabajo tiene algunas eh, características, ¿sí? Es un módulo formativo donde básicamente existen, eh, constituido para bachillerato técnico y esto a su vez eh, lo van a desarrollar siempre en una entidad receptora, que es la empresa, ¿sí? También en este caso, eh, los estudiantes de alguna manera le permite un poquito, como lo decía, enrumbarse en el mundo laboral y a su vez le permite también complementar su formación adquirida dentro de la institución. Es decir, todo lo que aprendió dentro de la teoría y la práctica en, en el aula, pues ahora él tiene eh, que ir aplicando en el mundo laboral. ¿sí? Obviamente que ese proceso es un proceso de aprendizaje también para que vaya viendo cómo eh, se va eh, realizando pues en este caso la parte del, del mundo laboral dentro de esta empresa por eso son eh, eh, 160 horas de entrenamiento en el cual el estudiante pues va a ir como un trabajador más, 8 horas diarias, una hora de entrada una hora de salida sí una hora de receso al almuerzo y obviamente en esas, en esas 8 horas el estudiante va a cumplir varias actividades que el tutor de empresa le asigne. ¿Sí? Ya. Siempre eh, cuando usted eh, va a realizar esta práctica, eh, el fin de esta práctica, como bien lo decía, es la relación entre la teoría y la práctica. El estudio y el trabajo, o sea, el fin es en, en sí para un poquito potenciar estas competencias adquiridas en el aula y a su vez ponerlas en práctica en el trabajo y también reforzar otros aprendizajes que de pronto en el aula quedaron eh, con vacíos, ¿sí? en el cual en la práctica pues se van a ir un poquito involucrándose. Eh, los agentes involucrados para este ciclo, en primera instancia, se llama la entidad receptora, que viene a ser la empresa. Aquí dice persona jurídica, sea de naturaleza privada o pública, ¿sí? Donde básicamente des, se dedica a desarrollar actividades económicas de producción o venta de bienes o prestación de servicios. En el caso puntual, pues, de nosotros, eh, bueno, nosotros estamos en el área de servicios, por tanto, de, bueno, la mayoría de las empresas se enfrascan en eso, pero también existen otras empresas que brindan actividades económicas de producción, que también son válidas para eh, lo que los estudiantes hagan prácticas dentro de esas empresas. ¿sí? Aquí dice que constituye el escenario donde el estudiante desarrolla las prácticas. Básicamente, como les decía al inicio, es un espacio para poder eh, eh, que el estudiante fortalezca sus competencias y las, las traslade el aprendizaje en el aula a la práctica de, en la empresa. Eh, la, el, segundo autor es, el segundo actor es la institución educativa, donde se va formando en los tres años de BT, de bachillerato técnico en servicios, tanto en contabilidad como en informática, se va formando con la finalidad de sacar su título de bachillerato técnico. Sí la institución educativa que hace este ciclo de que, que corresponde a lo que es el desarrollo del Fct está haciendo este proceso de sensibilización en el cronograma, sí conjuntamente con la comisión del FCT. quien es el encargado pues de hacer el trabajo de la planificación, organización y evaluación del proceso e implementación de este módulo, Dentro de este ciclo de las 160 horas, ¿sí? Eh, este está, esta comisión está eh, conformada por el señor vicerector o vicerectora, ¿sí? El delegado del DS y los directores de, área, de las áreas técnicas, tanto del bachillerato técnico de contabilidad como en informática, ¿sí? Entonces, estas son los, las personas, eh, bueno, son el apoyo para poder ir organizando todo el proceso de el bachillerato técnico. Aquí tenemos los actores, institución educativa, empresa colaboradora, también están los docentes técnicos y aquí les ponemos también a los padres de familia y los estudiantes, que son el, también el puntal importante para poder desarrollar este proceso dentro de este ciclo. El docente tutor, eh, el docente tutor en la empresa, es la persona que está en contacto más directo con el estudiante en, dentro de la práctica, ¿sí? Él es el que hace el debido seguimiento de lo que eh, se desarrolla dentro del programa, ¿sí? Pero no está por demás, eh, también los docentes técnicos hacen el acompañamiento o las visitas técnicas que nosotros les llamamos con la finalidad de ir monitoreando este ciclo, ¿sí? El docente tutor asimismo eh, también hace visitas programadas, sí, donde podemos recabar información sobre las novedades que se van desarrollando de este ciclo. Y obviamente eh, para esto eh, también establecer una nota final. O sea que este proceso es calificado por el docente tutor que está dentro de la empresa. El tutor de la entidad receptora es el que coordina, desarrolla y evalúa y programa. En este caso, eh, evalúa el, el programa de FST. Entonces, eh, en, el, en el caso puntual, el estudiante está sujeto al aprendizaje que hace dentro de la empresa como tal. Sí, el docente tutor siempre va, el, el tutor de la entidad receptora va a ser la persona encargada que va a estar siempre en contacto con el en este caso, el estudiante dentro de la empresa como tal, ¿sí? En el departamento que le asigne básicamente la empresa. La, la tercera fase que se llama proceso, como dice acá, tenemos la fase preliminar, ejecución y complementaria, ¿sí? Ahorita estamos nosotros cumpliendo una fase que se llama preliminar, donde estamos dando los lineamientos, cómo está constituido el programa, con la finalidad de que usted en el proceso, los estudiantes con docentes y padres de familia y la empresa, pues ya empecemos a la fase de ejecución. ¿sí? La fase preliminar consiste en nosotros for, eh, realizar una relación formal con la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Buscar información de esta empresa, o sea, recordar información de esta empresa con la finalidad de hacer un acercamiento a, a dicha empresa y buscar la apertura, en este caso, al estudiante que pueda desarrollar su práctica estudiantil. Entonces, para cumplir este ciclo, es importante que hay dos caminos o dos canales, se puede decir. El primer canal es el que eh, lo hace el padre de familia, donde eh, puede él también ayudarnos a buscar una empresa donde él trabaje y puede en este caso acompañarle de alguna forma también dentro de este ciclo, sí, en la misma empresa donde el padre de familia labora, sí, tomando en cuenta que eh, los chicos vayan a la área, en este caso eh, destinada de acuerdo a su perfil profesional, en el caso de informática pues al área de sistemas o soporte o desarrollo de programas o también en el caso de contabilidad, pues al área financiera, presupuesto o tesorería. Entonces, eh, en base a estos elementos, pues eh, el primer filtro que hacemos siempre es importante que el padre de familia nos ayude en ese sentido. De ser, de no haber esa colaboración, pues el otro camino es que la institución Busca una empresa, sea pública o privada, para que el estudiante pueda desarrollar esa práctica. ¿sí? Eh, entonces, este ciclo es una fase previa un poco tediosa porque toca estar llevando eh, documentación, subiendo información de las empresas que ya están confirmadas, ¿sí? hasta, hasta ya tener todo listo para que el, los chicos ya no tengan el problema de que se queden sin empresa, pues, y en este caso, ellos puedan desarrollar esta práctica, ¿sí? Porque al final del, del camino, en el momento que ya estamos en la práctica, el estudiante se siente a veces excluido, entonces, eh, en ese ciclo, y obviamente es un problema después para graduarse, porque no se puede graduar. Entonces, es importante que en esta fase preliminar el, el padre de familia, conjuntamente también con la institución, sí, arrimemos el hombro para poder, en este caso, realizar este ciclo que se llama la fase de búsqueda de información de estas empresas para que nuestros jóvenes puedan hacer la práctica en dichas empresas, tanto seleccionadas por el padre como, en este caso, seleccionadas por la institución. Sí, esta relación formal. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Primero recolectamos datos de las entidades. ¿sí? Luego, básicamente, eh, una vez que hacemos este acercamiento, realizamos el proceso de seguimiento, enviando oficios o informes para poder, en este caso, um, ya un poquito ponernos en contacto con la empresa que nos va a ayudar y de esta manera, pues, ya eh, dejamos asentado la relación formal dentro de un documento que diga solicitud aprobada. ¿Sí? Este ciclo, pues, lo podemos hacer tanto el estudiante como el padre de familia y el docente debe estar involucrado en este, en este sentido. Ya. Eh, la relación formal... Como dice aquí, se formaliza en dos tipos de aspectos. El primer aspecto se llama mediante convenio sí, específico que hacen algunas instituciones públicas cuando son grandes. sí. Eh, nosotros hacemos un convenio. Y el segundo elemento, cuando una empresa es pequeña, ahí ah, básicamente realizamos una carta de aceptación donde el padre de familia o el estudiante ya busca la empresa Hacemos un oficio y en este caso ponemos en contacto con el tutor de empresa y formalizamos esta, esta, esta aceptación. Entonces, de los dos caminos, pues, podemos de alguna forma realizar el primer acercamiento que se llama la, la relación formal. ¿sí? Ese es con relación al tema de el, la fase preliminar, que es el camino que estamos ya en en, estos, en el transcurso de estos meses, pues recabando información para que los chicos, como digo, busquen una empresa y puedan desarrollar sus prácticas el mes de mayo Ya luego tenemos la fa dentro de la fase preliminar también eh, lo que es el objeto de la relación, el compromiso de parte de todos. Sí, los tutores, las funciones, el número de estudiantes que van a participar, el periodo de ejecución, el programa formativo y el régimen de trabajo. Como les decía en el primer caso, sí, los, eh, las empresas a veces nos aceptan hasta cinco, seis, en algunos casos dos, en algunos casos uno, sí, pero hay que estar atado a lo que dice la empresa. Y obviamente este régimen de trabajo es siempre para los chicos pensando en que el régimen de trabajo es como que usted va a una empresa común y corriente a laborar ocho horas de trabajo, ¿sí? Y tiene una hora de entrada, una hora de salida, ¿sí? Una hora de almuerzo. Es como que él se enrola en la vida laboral. Y ese es básicamente el ciclo que va a cumplir en el tema de la eh, relación laboral, ¿sí? El documento que formaliza la relación en colaboración en institución educativa, ¿sí? Debe tener estos, estos contenidos, ¿sí? Ahora, hay eh, papitos que ya hicieron, por ejemplo, una solicitud, ya hicieron una solicitud, eh, la secretaría envió una carta y ya tiene algunos casos recibido, en otros casos aprobado, ¿sí? En los que tienen recibido, es importante que... Eh, se ponga en contacto con el docente técnico que está de apoyo de cada especialidad para, en este caso, hacer una llamada telefónica y de alguna forma ya eh, estar aprobado con, ese, con, ese, con esa entidad colaboradora con el fin de ya tener eh, asegurado el cupo. ¿sí? Y en el caso que hay chicos que ya tienen aprobado, pues simplemente... Hay que eh, corroborar esa información para poder, en este caso, ya asegurar el cupo. Ya, luego de esto, pues, eh, bueno, en este proceso eh, iniciamos, eh, está iniciando el director de área, el tutor de la empresa, sí, y aquí también nos pueden ayudar, los, como les decía, los eh, padres de familia buscando un espacio en donde usted labora dentro de. Eh, de su empresa donde usted labora, ¿sí? Los que obviamente laboran ¿sí? Eh, buscando un espacio en, en el área tanto de sistemas como financiera, ¿sí? En el caso de informática para sistemas o programación o redes. Y en el caso de eh, contabilidad, pues en el área financiera, tesorería o facturación, ¿sí? O inventarios o bodega, puede ser. Eh, la, también, una vez esta fase preliminar, se le va a dar a conocer a los estudiantes eh, qué deben, documentos deben llevar. Por ejemplo, el registro de asistencia de los estudiantes, la hoja de evaluación individual y el registro semanal de actividades. Estos documentos se les va a compartir a los chicos con la, cómo deben llenar y todo ese procedimiento para que a través de estos documentos, se pueda, eh, como digo, eh, recabar información que es muy importante para el ciclo del aprendizaje de los estudiantes y a la vez también para poder ir monitoreando las actividades que van haciendo dentro de eh, la área de trabajo, ¿sí? dentro de las áreas de trabajo donde los estudiantes van a desarrollar su práctica. Eh, en el programa formativo también va a haber una revisión y aprobación de parte de la comisión para proceder a una ejecución en las fechas y horarios programados. A esto se refiere tanto horario de entrada, horario de salida, con la finalidad de que ningún estudiante se quede, hacer, eh, se quede fuera de este proceso de la práctica. Luego tenemos aquí los anexos. En el anexo 1, como usted puede ver, dice registro de asistencia, donde debe llevar todo este control los, los chicos, que esto se le va a explicar detalladamente al estudiante cómo debe llevar, porque el estudiante es el que va a estar en contacto con el, con el tutor de empresa. ¿sí? Entonces, eh, aquí básicamente a breves rasgos, va a coger los datos de la empresa, de qué semana a qué semana va a llevar el registro, y tanto el ingreso y salida de dentro de esta semana. Y si hubo alguna observación, es decir, que llegó tarde, de pronto hubo un accidente en el transcurso de, el, de la movilización, no pudo llegar a tiempo, alguna novedad puede haber, y obviamente esto va a tener como observación dentro del ciclo de, de hora de entrada, hora de salida. O a lo mejor se quedó un poco tarde porque la actividad que le asignaron era muy extensa y no terminó de, de hacerlo. Entonces aquí también pueden detallar esa información. En el segundo eh, formato eh, se llama registro semanal de actividades. Esto lo va a llenar el estudiante todos los días que va realizando su práctica. Dentro de... Eh, este proceso, como dice, está de lunes a viernes, ¿sí? Describe la actividad en forma general, si tiene de pronto alguna dificultad en realizar la actividad, aquí va a describir, esto nos va a ayudar de pronto para nosotros ir viendo, ¿sí? E ir un poquito fortaleciendo los aprendizajes también dentro de las aulas, ¿sí? Y el apoyo recibido de parte del tutor, si tuvo alguna indicación, alguna orientación de parte del tutor de empresa que iba poniendo esta, eh, esta redacción en breves rasgos. Alguna observación, de pronto la actividad no quedó inconclusa, eh, quedó inconclusa o de pronto eh, tuvo que... Hacer algún cambio, alguna adaptación puede haber dentro de este ciclo. Este formato asimismo sí tiene que llevar el estudiante. Aquí después firma al estudiante el área de trabajo donde está, de qué semana a qué semana, el nombre del docente tutor sí y el nombre de la empresa donde va a trabajar. En el anexo 3, esto es ya la, la parte final. La evaluación se va a hacer por semana, como usted ve aquí, por semana. Primera, segunda, tercera, cuarta semana. Son cuatro semanas, ¿sí? En algunos casos, bueno, cuando el estudiante se queda menos tiempo, ahí va a haber hasta cinco semanas, pero en este caso de nosotros, como se va a quedar ocho horas, por pues las ocho horas va, eh, va a cumplir las 160 en cuatro semanas. Por tanto, eh, esta eh, esta ficha es la que debe ir llenando el docente-tutor de empresa conforme a lo que va desempeñándose el estudiante, en la parte cognitiva, en la parte procedimental y en la parte de los valores o la, la forma como él lleva, en este caso, el trabajo. ¿sí? Entonces, aquí va a sacar de pronto, aquí dice A, B, C. dice El, el A es una referencia muy satisfactoria el B satisfactorio y el, P, el C poco satisfactorio. Aquí se califica bajo una rúbrica de letras, ¿sí? Que el docente-tutor, pues, en función del desempeño del estudiante, va a desarrollar. El otro elemento es la fase de ejecución, ¿sí? Donde básicamente la información de la actividad económica donde se va a producir cómo está organizada, qué contenido o convenio suscrito tiene con la institución, cuáles son las vías formales de comunicación, quiénes son los tutores, pues esa es la fase que nosotros ya tenemos que ir desarrollando en el transcurso del de ciclo de la formación de centros de trabajo. ¿Sí? Eh, es muy importante que en esta fase de ejecución, pues, el docente tutor de empresa y el estudiante se, ad, se adapta a esta jornada de trabajo de las ocho horas, sí, o dependiendo del, del tipo de, de, de empresa, pues puede ser que esté con seis horas, ahí ahí va a haber un, un inconveniente con el número de horas en este caso para cumplir. Entonces lo importante es que tengan las ocho horas de trabajo y en ese ciclo, pues los chicos van a cumplir este, eh, esta práctica con la finalidad de ir cumpliendo el requisito previo para obtener el título de bachiller técnico, ¿sí? A la par, los docentes técnicos van haciendo visitas técnicas dentro de esta fase de ejecución, ¿sí? Con la finalidad de ir viendo el tema de la parte actitudinal, el uso adecuado del uniforme, en lo que es, eh, el, cómo se está desenvolviendo el estudiante, ¿sí? Eh, la presentación del estudiante, en fin, todos esos elementos que, que tenemos que cuidar dentro de una empresa como tal. Luego tenemos la fase complementaria que se llama, que el, en este caso el docente tutor, una vez que finaliza ya el proceso de FST, existe una calificación o evaluación que estaba en el anexo último donde va a emitir una nota final para el estudiante, ¿sí? Si el estudiante, por ejemplo, arranca con muy satisfactorio, entonces quiere decir que tiene un 10 en su práctica. Y si tiene satisfactorio, pues ahí vamos a ir viendo la transformación, ¿sí? Esta calificación es dada por el docente tutor de la empresa, es decir, la persona que está en contacto con el estudiante dentro de la empresa, ¿sí? El docente simplemente recaba esa información y en base a esto, pues, aquí hacer una aclaración también. Como el estudiante no va a estar yendo a las, a las clases normales, entonces, esta nota también le va a servir como un insumo para las materias del tronco común y las materias técnicas en ese mes. Por tanto, es muy, es muy importante porque esta evaluación es integral. Para todas las materias va a ser la misma nota. Por tanto, hay que ponerle mucho énfasis con la finalidad de que esta práctica nos vaya bien. ¿sí? Eso sería todo de mi parte de la exposición. No sé si estamos abiertos a algunas preguntas. Un espacito de cinco minutos para hacer las preguntas. Pueden preguntar por el chat o si no, um, activando el micrófono. Eh, buenas noches, licenciado Milton. No sé. no sé si puede ponerle por el chat porque no lo escucho. Buenas noches, licenciado Milton. Eh, soy mamá de Elkin Portillo. Hoy día, como le comenté, eh, mi representado va a hacer las pasantías eh, en el trabajo donde labora y no, ten... eh, no sé si me escucha. Sí, sí, lo escucho. Ya, entonces ahí, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Porque eh, mi esposo ya habló en el trabajo donde él, y dijeron que sí, que se acerque nomás eh, mi hijo, que le una voy una conexión. quiero saber cómo... ¿Es lo que tengo que hacer? ¿Algún ya. papel del colegio, alguna cosa? Ya, en el, en el caso puntual de, los, de, los, de las personas que ya tienen una empresa y tienen que cumplir la fase de relación formal, es básicamente hacer el oficio indicando a la secretaría, indicando en dónde va a ser la empresa, cuál es la empresa, eh, el, el, quién va a estar a cargo del estudiante. Sí, el cargo del, del señor que va a estar a cargo del estudiante y algún teléfono o correo electrónico de, del, en, del docente tutor de empresa. Esa solicitud lo deja en secretaría, en el, en el secretaría va, en este caso, a, a hacer un oficio. Ese oficio, eh, una vez que está elaborado, el estudiante o el padre de familia va a dejar en la empresa una vez que le sumille le apruebe y ya está aceptado ese va a ser el primer filtro que tiene que hacer Sí Y eso es para todos no los que ya están buscando una empresa o los que ya tienen. Eh, cuál sería el informe un informe de parada mis chicos siempre vamos a trabajar con el informe de parada hasta a excepción de que el docente tutor pues busque de pronto algún algún mecanismo. Pero en primera instancia, usted al primer día se acerca con el uniforme de parada. Buenas noches, pues. licenciado. Acá tengo otra pregunta. Buenas noches, por favor, ¿me puede ayudar? Sí, claro. Tengo la una escucha. inquietud. Eh, no le escuché bien lo que dijo de los requisitos que necesita para ya la empresa que tenga... Asignada, porque yo también ya tengo la empresa para mi niña y quisiera saber qué nomás le tengo que pedir para acercarme a secretaría. Ya, primero lo que tiene que es hacer una solicitud con los datos de la empresa, eh, la persona quien va a estar a cargo de la, eh, de la estudiante, ¿sí? el cargo de, ese, del, de, la, de la persona que va a estar a cargo del estudiante, algún teléfono o correo de el departamento donde va a estar a cargo el estudiante, con ese, esa solicitud dejen en secretaría para que de alguna manera le hagan un oficio, un oficio de acercamiento y de relación formal que tiene que usted mismo ir a dejar en, en esta empresa y hacerle que le sumille y le aprueben el cupo para poder ya hacer la práctica. ¿sí? Ese es el filtro que debe llevar para poder ya formalizar, en este caso, el, la relación laboral con esa empresa. Y con todas las empresas que y la mayoría de pronto ya consiguió. Eso ya podemos empezar a hacer desde el miércoles, ¿sería? Sí, desde el miércoles. Solamente indicar que usted va a desarrollar la práctica en, el, en la fecha 4D, de, del 4 al 31 de mayo. Ese es la, el, el, el, como puede decirse, la, el tiempo que se va a demorar la práctica, ¿sí? Indicando de Gracias. que va a ser la práctica del 4 al 31 de mayo, ¿sí? Eso, eso, es lo que tienen que hacer. Voy acá a contestar los del chat, dice, buenas noches, listen, pregunta las prácticas desde mayo en marzo, en mayo, ¿sí? Ya contesté esa, que era del 4 al 31 de mayo. Sí acá el compañero Roberto les mandó un link para que de alguna forma no sé si me confirma lesen Robertito es para la asistencia sí buenas noches con todos por favor sí yo les acabé de mandar un link porque necesitamos en el...